Verdad, si tenés que pensar en Rovira Alta, ¿qué se tiene en la cabeza? <risa> Mejor que no lo diga porque vamos sin cana todos. Una, sí. una última. ¿Se volvió a hablar de Wanda que va a debutar en Masterchef? Ay, mi amor, no sé qué va a ser Wanda hace mucho que no. Va hablo a con el Masterchef. De... Me parece bien, bien, me parece muy ¿Y bien. se volvió a hablar, che, ¿será la nueva Susana el perfil de...? Ah, ah, ya, eso ya lo dije en Clarín el otro día. Nadie <risa> reemplaza a nadie en este mundo. Claro. ¿Quién reemplazó a Brigitte Bardot? Ah, no, no bueno, Monroe, nadie. Sí, pero ¿se extraña, <risa> ¿se extraña la televisión argentina? Bueno, yo, yo la veo allá en Uruguay, la veo. Este, y bueno, pues, esto, yo creo que no, no. se extraña lo, la, la ficción, este, los programas claro. con, con más... La pandemia cambió todo, claro. seamos realistas. A, a partir de eso es que empezó todo el horror. Ay, me tengo luces yo acá. Está está estoy? Hermosa, estás divisa? hermosa, te lo divina, decimos divina, en serio. Divina estás. Y la última pregunta que te quiero hacer, Porcel. Muchos salieron a hablar sobre el capo cómico de Porcel... ¿Pero vos tenés un buen recuerdo de Jorge? solo eso. No, no, ya lo dije 20 veces. ¿Me escuchás? Mi, ¿Vos me escuchás alguna vez en mi, en de mi vida? Es que siempre vino a escucharte por primera vez, <risa> No, sí, sí, no, no. te recuerdo? No, un buen recuerdo. Tengo una pregunta, ¿estuviste con Marcelo, con Zaire? Hace poquito se vieron unas imágenes hay, charlando, hay una conversando. una fiesta, sí. sí. ¿Cómo lo bueno, Mar tengo que entrar porque yo quería... Este... ¡Uy! Ya Uy, no puedo entrar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, tengo tengo de dentista a las tres. Ah. Ah. Listo, ok. Tiempo? tiempo? Bueno, hago una ¿Tiene? llamada. Chicos, tal, bueno, ¿Tal vez. Gracias. Gracias. Gracias, Susana Jiménez. Bueno, la pueden ver, Susana. Espléndida. No escapó ninguna de las preguntas. Habló de todo. Habló de los 25 años del cenicerazo. ¿Qué le diría a Robir Alta Habló de Wanda. Habló de todo, hasta de Porcel.